¿Cuántas vidas, ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, yo estoy muy contenta de estar aquí con ustedes una vez más Hoy he grabado y he hecho un montón de cosas, hoy tienen como contenido en todas mis redes De verdad me lo he pasado desde que me desperté hasta ahorita que son las 8 de la noche Así ya sé, contenido en todos lados y a mí me súper encanta, por eso estoy muy contenta hoy porque siento que todo me salió chido Pero bueno, el día de hoy les voy a traer un caso que ya tiene tiempo de hecho, este caso se hizo medio viral. Más que nada, yo creo que sí hubo varias cuentas que hablaron en español sobre este caso. Ahí ustedes me dirán. Sinceramente, este caso tiene desde antes que yo empezara en YouTube. Entonces, por más que yo busqué a ver de que, a ver, este, mucha gente sí habló de él, lo que sea, no encontré muchísima información, por lo cual yo decidí traérselos a ustedes y contárselos, pues, de. ¿Cuándo pasó? Desde hace tiempo, desde hace seis años y cómo es que está hasta ahorita este caso entonces pues hoy vamos a hablar del caso Majibon o Majibon, creo que es Majibon porque es en inglés les digo, se hizo viral hace unos años pero pues yo ni siquiera estaba en YouTube, así que pues hoy se los quiero traer es un caso bastante perturbador, es un caso que inicia en YouTube y termina como en otra página y después en otras páginas que no tenían nada que ver con esto así que esto es lo que les voy a platicar el día de hoy y bueno cuando ustedes estén viendo este video, seguramente ya estará subido en mi canal secundario mi primer blog eh, creo que me salió 10 de 10 porque fue un día bastante ocupado y me los llevé para todos lados así que si lo quieren ver pasen a mi canal secundario y recuerden lo que les dije en el video pasado que para las primeras 25 personas que a este punto no sé si ya se cumplieron o qué eh, porque no he subido ese video todavía pero las primeras 25 personas que hagan una compra a partir de ahorita en mi tienda oficial de Merch Oficial Fantasmita, yo les voy a mandar un saludo personalizado, ya sea por video audio, si es para ustedes o para su mamá, para su hermana, ustedes ya me dirán, simplemente tenemos que corroborar su pedido con eh, yo checar bien y si coincide, todo perfecto, ¿ok? Yo les voy a mandar el saludo que ustedes gusten. Y bueno, ahora sí recuerden nada más seguirme en mis redes, como ustedes ya lo saben, si no me siguen, se pierden de muchas cosas y pues yo también dice lo mismo, también que se suscriban porque este canal se va a hacer su favorito, yo se los aseguro y Choc también, ahora sí, vámonos directo con este video, ok fantasmitas, pues miren les digo, esta cuenta es de YouTube, es un, es un canal de YouTube que se llama MagiBon Yo le quiero decir MagiBon porque no tengo idea si es MagiBon o MagiBon Ella es una chica, miren aquí podemos ver su canal, tiene 139 mil suscriptores. Es decir que de todos los canales creepy que hemos visto, yo creo que este es uno de los más grandes, y si no es que el más grande que hemos tratado en este canal. Ok, entonces pues tiene muchísimos videos. Eh, tiene, ay no sé cuántos videos tiene, pero tiene bastantes. Todos son de poquito segundos de duración, medio minuto 33, 34, 30 29, uno de un minuto y cosas así todos están igualitos y todos tienen como la misma portada ¿cuál es esa portada? de la chica viendo así hacia la cámara, directamente, sin hacer absolutamente nada. Esto, a estos tiempos, pues ya lo hemos visto en otras cuentas. Tiring and Smiling, la de Poppy, um, o sea, muchas, muchas cuentas. Se dice que realmente ella inspiró a todas estas cuentas a que hicieran esto, porque vean sus videos, Uno se subieron hace 13 años, o sea... 13 años, o sea, super pionera de YouTube, yo creo en cuanto se empezaron a subir los videos, hace 14 años se subieron sus primeros videos, o sea, 14 años, y los últimos fueron hace 6 años, o sea, y pues todas estas cuentas de Staring and Smiling y bla bla bla, relativamente no tienen más de 3 años, 2 años, entonces se dice que ella fue quien inspiró a todas estas cuentas, e igual que en estos tiempos, pues se hizo viral, o sea, se hizo conocida por esto. Porque esto de sentarse a ver la cámara así nada más de... Pues sí causa un poco de conmoción, un poco de duda entre las personas que la ven. Y es por eso que ella tiene esta cantidad de suscriptores. Ella ya puede o podía vivir de YouTube así tal cual si continuaba pues, haciendo sus videos. Dan el último tiene... 731 mil visitas todos los demás tienen más de 100 mil siempre 200 mil um, entonces ella perfectamente podría vivir de YouTube, ¿por qué no lo hizo? ¿qué pasó? sus videos cada vez iban haciendo más creepy, sus ojos iban como cambiando así no sé, como que había un reflejo, como que había algo que, que no estaba bien en ella. Es aquí cuando empieza a llamar un poco más la atención. Su canal no tiene mayor información, simplemente son sus videos en comunidad, que relativamente es una herramienta que nos dieron a los youtubers nueva, tendría unos dos años a lo mucho. Entonces, pues aquí obviamente no tiene nada. Si hace seis que no utiliza su canal, pues imagínense. En canales que están relacionados tampoco hay absolutamente nada. Y en Acerca de, pues simplemente dice que se unió en febrero del 2006. Les digo, súper pionera de cuando se empezaron a subir videos hacia YouTube. Ah, y nada más dice, ah, gracias por ver mi canal. Eso es todo. ¿Por qué empieza el verete aquí con ella? Al igual que con Poppy, que con Sirian Smiling, con Alía y demás, pues uno se va, o sea, uno se va como sugestionando y pensando que la persona la está pasando mal, que realmente está pidiendo ayuda, que realmente algo malo le está ocurriendo y vuelve a llamar la atención, les digo, así como ocurre en estos tiempos. Bueno, pero cuando pasó? Bueno, miren. Esto, les digo, empieza en YouTube, pero termina en un sitio de internet catalogado ahorita como uno de los más creepies en todo el internet. Y, al parecer, cuando ella deja de subir videos, porque estuvo desaparecida totalmente por años, la gente empieza a buscar y a buscar qué fue lo que le pasó, por qué Majibon ya no sube videos. Porque les digo, pues sí se hizo de famita por esto. Y pues mucha gente estaba al pendiente de lo que hacía, algunos videos, los más antiguos, tienen sus comentarios desactivados, entonces pues ella ya no, ya no pues, ya no sabías qué había pasado con ella y era pues la interrogante que tenían todos. ¿Qué pasó? Empiezas a buscar, no solo en YouTube, llevas tus búsquedas fuera del sitio de YouTube, a Google o lo que sea, y es cuando se descubre un sitio web. que les digo? Catalogado como uno de los más creepy, uno de los que no debes buscar, uno de los que si ves en la noche, pues básicamente no duermes tres noches seguidas. ¿Cómo se llama este sitio? Fácil, Magibon.com. Cuando tú googleas Magibon en Google, y más en esos entonces, cuando, les digo, hace seis años, que fue cuando dejó de subir su último video, pues la gente buscaba y se daba cuenta de Magibon.com, ok, ¿Está bien? Es un sitio, aquí lo van a estar viendo. O sea, súper básico, pantalla negra, eh, letras ah, en blanco. Que pues ya, dice así como arriba podemos ver que dice video 1, luego video 2 y después dice sorry. Uh -huh. Aquí, pues bueno, ustedes ven que dice que es Metamemetic, Magibon Project, video 1. Y luego que dice un experimento como social, viral, digital de la cultura digital por Mauflon Fonts y quién sabe qué y que tengo que actualizar mi fle... mi Flash Player. Y aquí me da opción a dar un clicazo, pero no lo quiero hacer porque pues ya tuve muchas malas experiencias en estarme metiendo en sitios raros y en buscar así. Eh, pero no se preocupen que les voy a explicar qué es lo que hay aquí básicamente y les voy a poner fragmentos de, porque no puedo poner en sí, en sí, en sí todo el video, siento que es un poquito a lo mejor fuerte eh, por eso es que estos videos no están en YouTube, o sea, no los pudieron subir allá entonces crearon una página para subirlos estos videos son bastante perturbadores tú al principio podrías dudar si esta página web le pertenece a Magibon o tiene algo que ver con la youtuber Magibon. Pero cuando empiezas a ver esos videos, el video 1 y el video 2 te das cuenta que sí, porque quien sale en esos videos es Magibon y sale como sufriendo, sale como si como pues, pues muy perturbada, sale con otra persona y pues las imágenes hablan por sí solas y realmente es que tú te pones a pensar, bueno, entonces es que ella dejó de subir videos porque esta persona que la tiene aquí, que está subiendo estos videos, pues la tiene capturada, captiva y pues por eso no la deja subir videos. Eh, todo el mundo creyó, como solamente son dos videos y estos videos, les digo, están como perturbadores, creían que pues había fallecido que gracias a esta persona había fallecido y pues realmente es que llevan a pesar de su buen desempeño que tenía en YouTube nunca volvió a subir videos entonces esto hacía la interrogante un poco más grande de es que sí, efectivamente algo le pasó porque pues sí, suele pasar que pues algún YouTuber de repente sufre un accidente y muere pues así se queda su canal, ¿verdad? porque pues no sé entonces dijeron, no, pues sí ella murió y ella murió así esta interrogante estuvo por dos años o mucho más hasta que, bueno, como lo dice aquí, pues es un experimento digital, social, viral, bla bla bla, hecho por alguien. Pero aquí lo que se me hace raro es que, ok, o sea, la verdad es que en total libertad está la gente de hacer con sus canales de YouTube lo que sea. Y si quieren hacer un experimento social enorme alrededor de sus canales de YouTube, pues está perfecto. Aquí lo que a mí me brinca es que, ¿por qué ella...? Un canal que ya tenía bastantes suscriptores, ya la gente le gustaba lo que estaba haciendo, ya, ya era reconocida por hacer esto, que tenía más de dos, no, más, perdón, más de seis años haciendo su contenido, ¿por qué lo dejaría por dos videillos que se subieron como a otra página? ¿No? O sea, eso, esa es la parte rara. ¿Por qué ya no volvió a subir videos? La gente pensó que estaba muerta, pero años después, unos cuatro años después, porque esto, eso, esto fue hace como dos años más o menos, Salió un video íntimo, disque, filtrado por alguien y se decía que era ella Entonces era así como de que, ah ok, no sé cómo es que las personas después de tantos años la pudieron identificar Nunca se confirmó si sí era ella o no, eh, afortunadamente ahorita es un delito y demás um, Pero bueno, se decía que sí era y que no estaba fallecida, perdón no quiero decir la palabra así tal cual y pues que realmente, pues simplemente como que votó todo por alguna extraña razón y ya. Entonces yo me di a la tarea de buscarla. Y eh, a pesar de que, pues les digo, el sitio está activo, eh, pues su canal de YouTube está activo. Bueno, o sea, puedes entrar pero no está activo desde hace seis años. Ella está bien. Aparentemente hace streams en Twitch, me parece. Tiene su Instagram y pues ella se ve bien. Entonces... Tal vez otras circunstancias de la vida obligaron a que dejara su canal, espero que no sea por los videos que se subieron a la otra página, que realmente sí le haya hecho algo y pues, no sé, o sea, la verdad, ay, hay gente muy extraña en el mundo y puede ser que sí y puede ser que no, ella como que ya no habla de ese tema, ya se dedica totalmente a otra cosa, a pesar de que las personas le preguntan y le preguntan, oye, ¿qué pasó? ¿por qué? ¿cómo? Así, ella no dice absolutamente nada. Así que, pues este caso sí me perturbó un poquito porque queda esa interrogante de tic. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no dejaría mi canal así cuando está creciendo, cuando ya me reconocen y demás. Solamente porque dos videos se suban porque quisieron hacer un experimento social. O sea, no sé, a mí como que no... No me hace match eso. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Díganme en los comentarios, díganme si ya conocían este caso. Si lo habían visto en otro canal o cosas así. Y bueno, fantasmitas, espero que les haya gustado mucho este video. Los quiero mucho. Nos estamos viendo al siguiente. Recuerden checar mi blog eh, en mi canal secundario. Y pues ya, los quiero mucho. Besitos.